En esta primera parte se veía que la ley del karma se refiere un poquito a la ley de acción-reacción. O sea que toda acción que yo hago tiene una reacción en igual medida con respecto a la actitud, al sentimiento, a la forma en que lo hice. Entonces todas las acciones que yo hago tienen su retorno. Entonces normalmente cuando hablamos de karma siempre... Que les pregunto, por ejemplo, ustedes ahí en el Facebook, ¿qué sentían que era el karma? Pero ustedes cuando le mencionaban la palabra karma, ¿qué connotaciones tenían? Porque normalmente, eh, ah, bueno, y María Eugenia, también saludos, Kat Casasola, también saludos a todas. Y normalmente cuando uno le dicen karma y se le para un poquito el pelo, es porque siempre hay la connotación negativa acerca de eso es cierto como hay estas frases así de ay el karma se lo va a pagar y todo entonces la cosa es que karma en realidad es más neutro o en realidad sería como menos solo negativo porque karma en realidad se traduce como acción entonces todo lo que actuamos lo bueno lo malo lo neutral lo no tan bueno y lo no tan malo, entonces todas las acciones que hacemos son karma y todas entonces para entenderlo mejor en nuestro contexto de la vida, por ejemplo esta, estas bolitas que siempre me han gustado mucho que están en esa imagen eh, y además también la ley de Newton es como, eh, si ustedes han jugado con esas bolitas es que usted suelta la bolita y con la misma intensidad se la transmite una bolita a la otra hasta que la última se devuelve. Y se la vuelve a transmitir y así hasta que se va desperdiciando un poquito la... Cal bueno, se va transformando la energía que tenía esa bolita inicial eh, por el roce el calor, el sonido, y poco a poco se van dejando de mover. Pero la idea es eso, que cada acción que yo hago va a tener una reacción igual, se me va a volver en algún momento de, de mi destino. Entonces, es, por ejemplo... Que todas las decisiones que yo estoy tomando en la vida son como semillas que yo misma, yo mismo he ido sembrando en este campo fértil de la vida. Y eso suena muy poético. Ahora vamos a ponerlo más en contexto. Eh, el karma es acción, cierto, pero es una acción que implica un retorno. Por ejemplo, cuando uno lanza algo, por ejemplo, esto lo lanzo y por la ley de grada va a retornar a mí. Entonces, todo lo que yo hago, incluso las decisiones que tal vez no tomé conscientemente, esa es la cosa que a veces muchas de nuestras acciones, cuando las hacemos, no las estamos reflexionando. Hay muchas veces que esas acciones se hacen como en automático, más que todo como una reacción. No sé si a ustedes les ha pasado, si uno se pone a analizar durante el día, así como desde que me desperté, cómo ha estado mi actitud, cómo ha estado mis emociones, cómo ha estado yo, mis sentimientos, en cada una de las acciones que he hecho, hay mucha diversidad, especialmente, bueno, hoy hizo frío por acá, entonces también era, uy, tengo frío, me gustan los días fríos, hoy tengo frío, ya no quiero este día, ¿verdad? Como esa actitud que he tenido en cada cosa que he hecho hoy, es como el, el, la especie de, de semilla que estoy plantando en la vida. Por ejemplo, si usted quiere tener en la vida, que la vida le traiga mangos dulces, pero usted está puro sembrando frijol, nunca va a tener mango. Entonces también entender que lo que uno está recogiendo, como dicen en la Biblia también, lo que uno siembra, cosecha, a veces sembramos cosas esperando tener otras. Entonces, a ver que si siembro eso, eso voy a recibir exactamente igual, la misma cantidad, el mismo olorcito y sabor. Y con esto también, algo que para mí ha sido muy interesante de darme cuenta, es que hay semillas que germinan muy rápido. Por ejemplo, todos en la escuela nos tocó hacer el famoso experimento de germinar frijoles. Y el frijol, en menos de una semana ya le estaba saliendo el primer brotecito. Y después ya de, de dos semanas, incluso los germinados, no sé cuántos de ustedes han, han tenido que son muy buenos nutritivamente, germinar lentejitas, germinar bueno frijoles de soya y todo esto, que hacen los brotecitos que son muy nutritivos, se germinan rápido, unos 15 días, por ahí usted ya puede empezar a consumirlos. En cambio, hay otras semillas más difíciles de germinar. Por ejemplo, las nueces, que eso también me pareció interesante cuando lo descubrí, que para que la nuez empiece a germinar, requiere, como tiene esta, esta capa dura que protege el embrión de la plantita, requiere de que algo le abra un huequito para que pueda tener suficiente humedad y le entre un poquito más de luz y ¡pum! Ya ahí el, el embrión se despierta y empieza a germinar. Entonces pueden pasar años antes de que una semilla de nuez logre germinar. Y lo mismo es el karma para nosotros en la vida. Hay semillas, digamos acciones, que se vuelven casi inmediato. Hay cosas que uno puede sentir que, mira, esto me está pasando por esto que hice. Mientras que hay otras que duran más en volver. Duran como años después, un tiempísimo después y de repente a uno se le olvidó y ni sabe dónde se le está volviendo esa semilla, pero de algún lado yo la sembré por ahí. Y otras también que se vuelven en cuotas, no se le vienen de uno solo, es como los préstamos del banco que se le van pagando poquito a poco, hay semillas que vienen así también. Entonces, con respecto a eso, hay cosas bonitas que uno... Eh, Digamos, todos hemos experimentado retorno por lo que hemos pensado, lo que hacemos, lo que hablamos. Eh, digamos, todos, todos, todos, en nuestras palabras, nuestras acciones, las cosas que, de la forma, incluso los pensamientos, eso también es muy importante de entender. La forma en que yo estoy pensando es como una energía que estoy mandando al destino, a la, a, a, a la vida. Y esa energía también está creando un retorno. Entonces, por ejemplo, a mí este siempre me ha gustado mucho, es como cuando las personas así saludan con esa sonrisa tan linda que ilumina el día de uno. Digamos, cuando lo recibe uno, por ejemplo, en mi casa el guarda del lugar donde trabajo y es como, buenos días, cómo amaneció, qué bueno verla hoy. Y así, entonces, a uno le, le saludan así y uno dice, ay, qué lindo venir al trabajar. ¿Verdad? Como que crean ese retorno también. Y no sé si, si ustedes pueden pensar de ustedes mismas alguna experiencia que ustedes lograron darse cuenta de, de esa acción que hicieron y cuál fue el retorno por esa acción. Por ejemplo, el, el saludar con cariño, con felicidad a las personas con que uno se encuentra, genera eso, que ellos también se lo respondan igual. Aunque haya gente que a veces está en otras, digamos, está muy a, afectado por alguna cosa, y ni se dio cuenta que uno lo saludó. Pero está bien, si uno se mantiene sembrando esa semilla, la persona poco a poco va a saludarlo igual a uno. Y tenía, yo tengo un caso que quería eh, compartir también de esto, de, de una persona en particular que era muy seria y, y quizás también muy solitaria y en el trabajo, ¿verdad? Y, y todos los días ya era, buenos días, cómo amaneció, qué bueno verla y así. Y poco a poco... Esa persona como que se acostumbró a que la saludara así, entonces me fue después de como unos 15 días que nada más, primero nada más me volví a ver así y poco a poco y después era como, ay muy buenos días Claudia, ¿cómo está usted? Y así poco a poco que eh, vi el retorno de, de, de sembrar esa, esa buena semilla de amistad, de cariño, de, de solo una cosa sencilla y simple que es decir buenos días. Con un, una actitud de, de sentir que uno sí está deseándole que tenga buenos días. Porque a veces, a veces, digamos, uno dice, estoy sembrando mi semilla bonita, agradable, pero en realidad aquí y aquí eh, no está cargado de esas buenas emociones y sentimientos buenos para los demás. Por ejemplo, uno puede decir, ¡ay, buenos días! O uno puede decir, ¡ah, buenos días! Es como diferente, ¿verdad? El, el, la energía y, y lo que uno está dando. Y la cosa es darse cuenta que todo lo que yo doy, me lo van a dar de vuelta. Entonces, a veces uno sí dice, ay, ¿cómo está? Y nada, muy bien, o eh, que le vaya bien. Y uno no está deseándole que le vaya bien. Eso también es una semilla que se le puede volver. Entonces, tanto lo, lo malo como lo bueno son parte del karma. Son los tipos de karmas que hay o mis semillas que estoy sembrando en la vida. Entonces yo quisiera que ahí las que están en el Facebook, si me pueden poner alguna historia, digamos que se pongan a pensar porque eso es lindo. Volver a, a retomar de alguna cosa que ustedes hicieron linda, desinteresada, que trajo beneficio a alguien y que ustedes se dieron cuenta cómo les, les trajo ese retorno a ustedes también. Por ejemplo, ayudar a alguien en una situación, incluso lo que decía una, la, una amiga que me hacía eh, carpooling, que me hacía el para el trabajo, eh, que ella decía, bueno, yo por lo menos le me dejo pasar a tres personas en el camino porque yo sé que cuando lleguemos a ese cruce donde cuesta mucho pasar, alguien me va a dar campo. Y era así como su, su, su ley mañanera. Y si era cierto, siempre le daba como campo los que le pedían y después cuando llegábamos a, a ese cruce, Normalmente, no todos, ¿verdad? Pero siempre había alguien, un, alguna persona de buen corazón, un buen samaritano que le dejaba el campo para que pasáramos. Entonces, ese tipo de cosas son bonitas de, de, de reflexionar, de ver y de darse cuenta. Entonces, si pueden contarnos ahí en los comentarios, en el Facebook, ¿cuál es esa historia suya personal que usted sí logró darse cuenta del retorno, que usted sintió el retorno por lo que hizo? Ojalá de las buenas, ¿verdad? Porque las malas ya conocemos mucho. Entonces, ahí les doy el chancecito para que lo escriban y así los que lo lean también se recarguen de, de esa experiencia. Ahora, algo muy importante del karma también es entender que yo soy responsable de mis propias decisiones. O sea, que en mis manos está crear la vida que yo quiero vivir. O sea, que no hay nadie que se me haya metido en mi mente y me haya dicho, Claudia, hace esto. Aunque a veces parece, ¿cierto? A veces me es que mira, esa persona hace que yo me enoje. O sea, que ella está creando mi enojo. Se me está metiendo en mi cabeza y me está a mí enojando. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso alguna vez en la vida? <ríe> y en realidad soy yo la que estoy decidiendo volver a retomar ese hábito de reaccionar con ira ante situaciones. Eso ha sido como un patrón inconsciente que uno ha aprendido a reaccionar a situaciones. Normalmente no son conscientes, o a veces uno es consciente que me estoy enojando, pero si no lo cambio, el patrón de pensamiento va el enojo automático, ¿cierto? O el miedo, o la tristeza incluso, o los celos, o todas estas otras cosas que serían el karma negativo, o sea que el retorno trae sufrimiento. Entonces, yo soy responsable de cómo me estoy sintiendo y a veces no me estoy dando cuenta, no me pongo atención a cómo me estoy sintiendo en la forma en que hago las cosas. O sea, a veces... Por ejemplo, cepillarnos los dientes, bañarnos, todo lo que hacemos como en la mañana, nuestra rutina diaria de las mañanas, a veces está mucho en automático, porque son acciones simples que no necesitan tanto pensamiento de nosotros mismos, reflexionar o decir, simplemente las hacemos. Y a veces cuando las hacemos, incluso puede ser un día que estoy muy cansado o estoy no sé, vengo enojada del día anterior y cuando dormí no logré resolver el enojo, me levanto enojada y sigo pensando en las cosas enojadas y me lavo los dientes enojada incluso puedo hasta romperme la silla sin darme cuenta por el enojo. Entonces, ahora lo, lo sumamente importante, el punto esencial de entender el karma es que soy yo quien estoy actuando es el alma a través de este cuerpo la que está llevando a cabo esta experiencia humana y soy yo quien tengo en mí este destino la llave del destino soy yo que ahora a partir de este momento puedo tomar las decisiones sincronizarme sintonizar mi corazón a lo que cómo me gustaría vivir en la mañana Así como me despierte, así es la energía que ponga, incluso al bañarme, al sentir, ay, se está limpiando toda la tristeza y las preocupaciones y además del mal olor del cuerpo. Todo se va limpiando y así va a tener un buen día hoy. Esto que hacen así de visualizar el día y de, de, de decirse las frases para que se haga el buen día, le ayuda al alma también a crear esas acciones que van a hacer del día un buen día y eso está en mí, no importa lo que digan los demás, lo que hagan los demás o lo que suceda que no está en mi control, lo que yo sí puedo controlar es qué está pasando aquí y no es que ellos se me metan en mi mente, es que yo estoy habituada a reaccionar sin pensar, o sea sin racionalizar en qué estoy pensando y a dónde me va a llevar ese pensamiento. Entonces, para mí ha sido esencialísimo el entender eso así profundo y fácil y sencillo. Yo soy responsable de la forma en que estoy pensando, sintiendo y así mis decisiones. Y del pasado, como reaccioné tanto, pues no la sabía. Y la cosa es que esas decisiones del pasado han creado situaciones en mi presente que son un poco complicadas. Y esto también entender que todo lo que he vivido tiene una razón de ser. Porque no hay nada casual. No hay nadie que me eche una maldición gitana porque me pasaran las cosas, sino que todo ha sido producto de mis propias acciones. Entonces con esto, para poder terminar con la meditación bonita, quería contarles una historia que a mí me encanta. Bueno, se llama la historia carpintero, pero en realidad es la historia de un albañil. Entonces ahí están las, las, los cascos albañiles. Es la historia de este albañil. Era un señor súper dedicado a su trabajo, que te, hacía todo con tal detalle, tal cariño, con tal pasión, que su trabajo era muy bueno. Y su ética laboral era súper buena, entonces cuando estaba en el trabajo lo hacía todo, eh, preguntaba a ver si, que, si lo que, la forma en que lo querían y él trataba de, de, de ver cómo resolvía las situaciones, todo, todo súper dedicado, pero ya había trabajado bastante, muchos años ya. Y ya había entrado en sus añitos, ya estaba en una época en que ya su cuerpito no tenía la misma fuerza, ya no se sanaba tan rápido de las de las heridas que causaba su trabajo manual, que es de albañil. Y resulta que entonces decidió que ya era hora de retirarse, de pensionarse. Y se lo fue a contar a su jefe, a decirle, bueno, ya fui a la caja, ya fui a ver mis cuotas de pensión y ya puedo pensionarme. Entonces, eh, patrón, muchísimas gracias por todo. Usted ha sido muy buen patrón, pero yo ya necesito, ya, ya, ya llegó mi hora de pensionarme y por lo menos poder pasar mis últimos años con mi familia y hacer, hacer más ese tipo de relaciones que, que a veces descuide por el trabajo. Y el jefe le dijo, ay, mira, qué tirada, porque usted, es un, usted ha sido, de hecho, de, de todos los años laborales, usted ha sido uno de mis mejores empleados, qué torta que se me pensione, pero lo entiendo 100%. Sí, porque usted, vieras cómo lo estimo, le decía el jefe. Entonces, el patrón queda por detrás y dice, pero mira, yo sé que ya están las cuotas y que usted podría pensionarse ya este mes, pero usted no me haría un favor. De aquí tengo el último proyecto y yo quiero que sea usted el que lo haga. Entonces, construyame esta última casa y apenas la termine ya. Le doy todas las, las prestaciones y todas las, las cuotas de su pensión. Y bueno, como este carpintero era tan comprometido con su trabajo, aunque no quería, dijo que sí. Entonces empezó a trabajar en esa casa, pero ya no, no tenía ganas de hacer ninguna casa, entonces ahí hizo cualquier cosilla, incluso antes él iba y regateaba y buscaba en cuál lugar estaban los mejores materiales y ahora era, ay, tráigame cualquier cosa, ay, sí, lo más barato ay lo que encuentre, lo que haya sobrado. Y así poco a poco siguió trabajando en esa casa, poniendo ahí el mínimo esfuerzo, Poniendo cualquier cablecillo, si algo no queda con mucha terminación, nada de por sí ya es mi última casa. Y así fue poniendo las casas, las cosas. Y al final, al terminar esa casa, ya cansado, ya no quería, ya hacía lo que fuera, llega el patrón para supervisar cómo había quedado la obra, Y entonces, antes de entrar, el patrón llama a ese carpintero y le dice: mira, venir eh, mira, esta es una sorpresa. Pero esta casa, y le da las la llaves y dice, es mi regalo de pensión para usted. Entonces que la disfrute con su familia. Esta es su casa. Y el carpintero no podía creérselo. ¿Cómo es posible que él construyera esa casa tan mala y le iba a tocar vivir en esa casa? Si él hubiera sabido eso, lo habría hecho todo tan diferente. Moraleja. ¿No creen que sería la monareja de esta historia? <risa> Entonces, a cada día, cada uno de nosotros está construyendo, está haciendo con sus decisiones, con sus acciones, con sus sentimientos, sus pensamientos, empieza a construir quizás una puerta, una pared, una ventana de la casa de la vida en que le toca vivir. Así que hay que aprender a construir de forma lo mejor posible. Tomar conciencia que está en mí y en mis manos, esa capacidad y esa decisión que sí se puede construir la casa que yo quiero vivir. Aceptar que la casa en que me está tocando en este instante, yo no fui consciente que yo la estuve construyendo. Pero de aquí, hoy, a esta hora, en este instante, estoy tomando conciencia de eso. Entonces, cada acción que yo haga a partir de hoy, de ahora mi promesa es voy a construirlo dando lo mejor de mí, da, entregándome la vida que quiero vivir. Y sí se puede, se puede cambiar todos los patrones que hay aquí y, y poco a poco sintonizarse con eso que es uno. Entonces, por eso ha sido una de mis historias favoritas. Y bueno, ya estoy viendo que se están dejando los comentarios de sus acciones y retornos. Entonces, Verónica, excelente. Y Margarita, y, y bueno, pues sí. Entonces, para terminar, yo quería hacerles una meditación corta acerca de esta. Yo hoy decido ser feliz. ¿Les parece? Me siento de forma cómoda. Inhalo profundamente. Y vuelvo a tomar conciencia de mí mismo, de mí misma, sentir este ser único y especial que soy yo, el alma, esta energía espiritual consciente que actúa, vive y se expresa a través de este cuerpo. Yo soy capaz de ver la forma en que pienso, lo que siento a cada instante de mi vida yo el alma hoy aquí ahora voy a crear desde mi corazón esta experiencia de existir aceptando el pasado las decisiones que tomé, a veces de forma inconsciente. Saber que no hay casualidades en esta vida. Todo lo que he vivido tuvo su razón de ser. Hoy, ahora, en este preciso segundo, yo puedo sentir como con cada decisión que tomo, dando todo lo que soy, sintiendo esa libertad de ser el alma que soy va pavimentando este recorrido del destino que quiero vivir. Yo soy capaz de tener la vida que sueño vivir y no esperar hasta el final para ser feliz. Disfrutar de todo todos los segundos de todas las experiencias yo soy un alma con derecho a ser feliz y está en mis manos mi propio destino segundo a segundo voy construyendo la vida, el camino, disfrutando de este maravilloso recorrido personalizado que es mi propia historia, que es el fluir de este tiempo que la vida me regala para mí soy yo, quien hoy decido ser feliz. Oh,